Hay una canción, les ruego se suscriban, sí, les ruego se suscriban, gracias. Hay una canción que yo creo que nadie la ha dejado de cantar, nadie la ha dejado de cantar, estemos cerca o lejos o muy lejos. Sobre todo cuando se está fuera del país, los queridos paisanos de los que se fueron a Estados Unidos desde hace muchos años. Y la que más cantan pues es esta. o oh. México es un lugar lleno de inmigración la Ciudad de México está llena de gentes de todos los estados del país. Con Puerto Interior, allá en Guanajuato, hay gente de todo el país. En la, Universidad de, en la Universidad de Guanajuato, cuando me toca estudiar allá, pues había de Tijuana, de Zacatecas, Fresnillo, un amigo de Fresnillo, de Celaya, de Irapuato, de Silao, de Romita, de Michoacán, de Querétaro. Y el AUNAM en México, pues había de todas partes del país, indiscutiblemente. En cada lugar hay muchas personas de otros lugares. Mm y la canción que se canta sobre todo cuando anda uno de, de pachanga es la inolvidable de canción mixteca, canción mixteca. Dice uno este pues donde quieran el tenampa en México o en Garibaldi Muchísimos idiomas y la han cantado muchísimos, muchísimos cantantes. Pues es de las más escuchadas en todo el mundo. Y repito, sobre todo en Estados Unidos con los paisanos que están allá en, en varios estados de la Unión Americana. Antes pues era nada más California, Texas, ahorita ya casi en todo Estados Unidos. Hay muchos mexicanos en Canadá, en China, en Japón, por todos lados. Y la que se canta cuando está uno platicando con los amigos es esa de que lejos estoy! ¡Salud! ¿Dónde nací? <risa> Canción mixteca. Esta la compone Jesús López a la vez. Jesús López a la vez. nace en Guajuapan de León en Oaxaca, Tierra del Sol, o de León, Oaxaca. Y pues, como todos los compositores, pues no, no creyó él que, que fuera a ser una canción tan grande, no tan mundial, sobre todo. Era en 1902, estando en la casa del estudiante allí en México, porque era muy buen clarinetista, él... Eh, él nace en 1889, en 14 de julio, en guajuá Pan de León, tocaba la mandolina, el clarinete, pero era el mejor clarinetista, y en 1910, Porfirio Díaz le entrega un premio como el mejor clarinetista. En 1912, siguiendo estudiando en la Casa del Estudiante en México, compone la música la música nada más de canción mixteca la música eh, luego se integra la banda de música de las tropas de la división del norte del general francisco villa se integra a la banda de música de las tropas de la división del norte del general francisco villa y en 1915 él platicaba que ahí en la Alameda, en Querétaro, viendo los árboles, pues empieza a recordar de su tierra del sol, Guajuapan de León. Ya tenía la música que compuso en 1912 de canción mixteca. Y ahí en Querétaro, viendo los árboles de la Alameda, ahí nace la letra de canción mixteca. Le practica al encargado de, de la banda de música, otro general, y deciden, pues ensayada y estrenada, y unos días después, en 1915, ahí en Querétaro, estando presente seguramente el general Francisco Villa. Se escucha por primera vez la letra y la música de canción mixteca. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Yo me imagino que el general Fierro debe haber echado bala como qué cosa. Como no le gustaba disparar cada rato, pues todos han de haber echado bala al oír este. Por primera vez la canción mixteca. Me ha tocado estar en Estados Unidos con paisanos, con mis hermanos, ahí están mis hermanos. Cuando los voy a ver, lo que la que se canta más es canción mixteca. Y no nada más ellos, sino todos los que viven ahí en Estados Unidos, los mexicanos, con canción mixteca de Jesús López a la vez. Nunca se imaginó el que iría a ser tan famosa la canción que compone la letra en la Alameda Hidalgo, y le estrenaron la banda de música de las tropas de la División del Norte en 1915. En 1918 gana un concurso como la mejor canción entre 200 composiciones, y le preguntaban a Jesús López a la vez, ¿y qué, y qué con esa composición qué, qué, qué, Dice, canto, compongo mi música, recuerdo a mi pueblo y espero. Y le preguntaban, ¿y qué esperas? Refiriéndose al dinero, ¿y qué esperas? Y algún día se acordarán de mí. Era todo lo que él decía, no, no pensaba en dinero ni nada. ¿Y qué esperas? Algún día se acordarán de mí. Y vaya que lo recuerdan, canción mixteca, esta canción fue elevada a la categoría de himno mixteco, himno mixteco, el 20 de abril de 1998, en Guajuapan de León, su tierra, la tierra del sol. José López a la vez una canción hermosísima. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Iguales, gracias que Dios los bendiga y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad.